Eh, no sé si voy a poder ser capaz con, con la distancia, con las gafas pero bueno no, no, si digo por, por ver bueno eh, unificación de textos IPv4 y IPv6 eh, ¿cuál es el motivo de esta propuesta? si esto quiere cambiar no quiere cambiar Sí, lo sé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 eh, tenemos eh, varias secciones, no las voy a leer, eh, que cambian de nuevo de la sección 0 a la 1 eh, y, y que cambia la numeración. Eh, la primera sección en la que hay algún cambio es eh, documentación. Eh, insisto, no son cambios relevantes en cuanto a que haya diferencias en lo que LACNIC vaya a pedirnos en absoluto. Eh, se trata simplemente de hacer un texto un poquito más conciso, más coherente. La siguiente es seguridad y confidencialidad. Yo había hecho en la versión anterior una redacción que el, el staff en el análisis de impacto indicaba que, que no le parecía muy bueno y básicamente lo que he hecho es utilizar el, el texto que, que propuso el staff. Ahí. Igualdad en el procesamiento de solicitudes, exactamente igual. Se cambia un poco la redacción, pero no hacemos cambios eh, realmente en lo, que se está, en lo que se está haciendo. Ruteabilidad no garantizada. Ahí había textos en la sección de IPv4, en la sección de IPv6 y lo que hago es unificarlos. Y como había plazos diferentes, tengo que especificar los plazos que se marcaban en las políticas originales, que de nuevo no los estamos cambiando. Geolocalización, exactamente igual. Esto estaba, creo recordar, solamente en la parte de IPv4 y ahora, obviamente, aplica también a IPv6. No tenía sentido que solo aplicara a IPv4. Bueno, como, como comentario último, que las, la numeración que he propuesto... Eh, evidentemente eh, a, de forma editorial yo entiendo que el staff puede decidir que, que puede ser un poco diferente, que el orden de unas secciones convenga más de una manera que de otra, eso creo que es algo que se debe entender que, que la propuesta no, no fija eh, en piedra digamos, o sea que debemos de dar flexibilidad para que si el staff decide que, que algo tiene un, una, un orden diferente mejor, pues que lo apliquen sin ningún problema y esa es básicamente la, la propuesta Muchas gracias, Jordi. Eh, ahora invitamos a Mariela IPF Rocha, del staff de la CNIC, a presentar el análisis de impacto en cinco minutos.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 Para esta, para esta versión de la propuesta, no hay comentarios del staff, tampoco tenemos recomendaciones, eh, y el, el impacto que creemos que eh, producirían los sistemas de registro, no, no tiene impacto en los sistemas de registro u otros sistemas de lámplica, así que eso es todo. Muchas gracias Mariela. Bien, ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión, por los que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios en los micrófonos que van a ver aquí en los pasillos. Eh, si quieren, la gente que está en Zoom, la gente que está remota, eh, las preguntas las debe hacer en el Q&A y recuerden ingresar al... Eh, cuando ingresan al Zoom van a entrar al lobby y hay que hacer clic en algún lugar, que ahora no me acuerdo, me lo dijeron 20 veces, pero no me lo acuerdo, en Join, ahí está, o unirse, y hacer las preguntas. Los que estén en la sala, si no se quieren parar al micrófono, también se pueden juntar al, al Zoom y hacer las preguntas que quieran. Eh, como siempre, los moderadores necesitamos de la participación de todos ustedes. Así que, cada pregunta cuenta con dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Ah, perdón. Ah, no, pero si no hay análisis de impacto. tenías respuesta del análisis de impacto? Respuesta a un análisis de impacto que, que da por no? positiva la propuesta, pues no <ríe> tiene sentido. Por eso. Bien, comentarios. Vamos a esperar un minuto. Sí, si me permites, Tomás, Sergio, comentar que en la versión anterior hubo algunas objeciones y entiendo que se han resuelto. Yo creo que eso es bastante relevante indicarlo. Uh -huh. Si no, estaríamos con esas objeciones aquí de nuevo, claro. Nombre y colegio, por favor, cuando. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Ariel, eh, nuestra señora de la guardia. Eh, un, un detalle nada más. Eh, no, no quiero hacer un comentario sobre la propuesta en sí. Digo, es, es un, un detalle porque quiero que el, que el público entienda bien. Que no haya comentarios en el análisis de impacto no implica que sea positivo en cuanto a la propuesta. Es solamente que no hay comentarios del staff. Solamente para decir eso. Gracias. Tienes razón. No es que sea positivo, sino que, que no hay objeciones, más bien. Cierto. Bueno, comentarios a la una. Comentarios a las dos. Entendido. Bueno, ahora vamos a pasar a tomar la temperatura. ¿sí? Como no hubo comentarios, vamos a ver qué pasa. No sé si tenemos. ¿Quién está con la parte de Zoom? ¿Vos, Mariela? ¿Franco? ¿Hay algún comentario en Zoom? ¿Alguna pana levantada? Nada. No. Bueno, me había olvidado de la gente de Zoom. Eh, Acá dice gracias a todos por compartir su opinión, pero gracias Ariel por compartir tu opinión. Bien, vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. ¿Qué quiere decir esto? Queremos ver si hay gente a favor, si hay gente en contra, si hay gente que se abstiene. En el Zoom les va a aparecer un poll y aquí en la sala lo que haremos es un simple levantar la mano y, y ya. Entonces, eh, yo no sé si ya está el poll en el Zoom. Si puede aparecer el poll, vamos, mientras aparece ahí, vamos a, a medir la... Ese era el timer de Mariela. Ahí está. Bueno, levanten la mano los que están a favor de esta propuesta. La gran pregunta es por qué están a favor, ¿no? Muy bien. ¿Está el polo ahí? Okay. Bueno. Muchas gracias. Vamos a levantar la mano los que estén en contra de esta propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Y levanten la mano finalmente los que se abstienen a dar una opinión o emitir una opinión sobre esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos. La propuesta LAC 2022, me saco los antiguos. LAC 2022 1, versión 2, unificación de textos IPv4 e IPv6, culmina sus ocho semanas de discusión el día 2 de noviembre de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Los invitamos entonces hasta el hasta el 2 de noviembre, a, ah, si tienen algún comentario, que lo hagan en la lista de discusión de Políticas. Muchas gracias. No se baja Jordi. Bueno, siguiendo con el punto siguiente en, en la lista, vamos a, bueno, Jordi va a presentar la propuesta LAC 2022-2 en su versión 2, el título de la propuesta es clarificación el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes eh.